Este desfile lo preside el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, Ejército República Dominicana en representación del excelentísimo señor Presidente de la República, Licenciado Medina Sánchez así como también por el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal el Gobernador de la Provincia, Luis Francisco Núñez el Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul ...y Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Con nosotros nos acompaña William Ragarcía. García. Gracias, colega. JM, acabamos de ver la insignia tricolor al frente. Luego, una alusión a la Loma Quita Espuela, una carroza preciosísima... ...donde nosotros recordamos que eso es Madre de Río. Ahí podemos nosotros notar la importancia que da la provincia de Duarte al aspecto ecológico... Ministerio de Teatro, Emanuel, nos envía su carroza con estas están El futuro de los bomberos mayores, los bomberitos, una escuela, ESEMBO se llama ella, es dirigida por el comandante doctor Luis Elías Esmordó Rodríguez. Recordando que este desfile es transmitido a través de CERTV, el portal de la presidencia de la República Dominicana, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Teleunión, EN Televisión e Imagen Universal para todo el país. Muchas gracias. La defensa civil, están siempre alerta. Desastre natural, movilidad rápida, salvamento acuático y un grupo de jóvenes entrenados para servir noche y día, no importa si hay agua o lluvia. Un loable grupo de voluntarios presente en las zonas de desastres, así como también en la labor preventiva. Nuestra felicitación a todos los miembros de la Defensa Civil de la República Dominicana. Este pueblo de San Francisco de Macorís, glorioso con el nombre de Juan Pablo Duarte y Díez. Ahí están con los caninos también.